Son múltiples las enfermedades que alteran la memoria, especialmente en el tema relativo a las demencias. Las más frecuentes es la demencia vascular, la enfermedad de Alzheimer y la demencia multiinfarto. En la enfermedad de Alzheimer tenemos una alteración de la memoria, que es la habilidad alterada para aprender nueva información y para recordar información previamente aprendida. Uno o más de los trastornos cognitivos siguientes. Afasia, que es un trastorno del lenguaje. Apraxia, que es la dificultad para realizar actividades motrices. Y agnosia, que es no reconocer o identificar objetos. Más trastornos en funciones ejecutivas. Planeación, secuenciación, abstracción. En las demencias vasculares, los criterios eh, son aproximadamente los, los más frecuentes, es el que tenga un comienzo súbito, una progresión escalonada, una confusión nocturna y una preservación relativa de la eh, personalidad. Igualmente, eh, las demencias multiinfarto que ya ocurren por un taponamiento de los vasos grandes cerebrales y dependiendo del área que van obstruyéndose los vasos, tiene las manifestaciones de memoria, especialmente lo relacionado con el lóbulo frontal y el lóbulo temporal.